Amo recordar cómo me amabas. Amo recordar cómo me besabas. Amo recordar tu timidez cuando la perdías. Amo recordar cómo sonreías cuando amabas. Contigo se marchó mi mirada. Contigo no era amargo el café de la mañana. Contigo el despertar era menos angustioso Contigo algún problema lo saltábamos con gozo. Daría mi alma si fuera necesario La vendería fácilmente al diablo Si te viera aparecer de nuevo Si como Jesús Resucitarás de nuevo, resucitarás de nuevo. El tiempo que me quede lo voy a vivir, siguiendo tus consejos, lo que me pedía. No te quedes solo, sigue tu vida, vive, ojalá lo encuentres, y ellos te consuele. Qué grandeza, qué bondad tenías, yo te pedía que no me lo desearas, pero tú insistías, porque de verdad me amabas, y hoy puedo decirlo.